mm -hmm. por los desiertos la noche canalla me estos versos dime quién eres, no tengas miedo que estamos condenados a ser y no ser sin tiempo Ojos magos de fuego, las telas que corren libres en los desiertos, la luna me envuelto y mi pelo negro, ojos magos, primo como el fuego las velas que corren libres y en los desiertos. Prendía, de tus ojos vivo prendía mira si me quitaras toda la sus ojos y prendía. Mira si me quitara toda la fatiga, no me haría falta la luz del día si me quitara toda la fatiga. ¡Bravo! Y ahora, ya por último, nos vamos a estudiar y a dejar la guitarra y Luis se va a marcar también y vamos a tocar